Me he infiltrado una vez más en la fundación SCP para leer sus documentos clasificados Pero antes de comenzar quería darles un anuncio Tengo una nueva animación En este libro tengo toda la información que necesito leer Ok, ahora sí, comencemos Esta noche tenemos SCP-ES-003, baliza de libertad SCP-ES-003 CLASIFICACIÓN DEL OBJETO SEGURO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTENCIÓN Dada la naturaleza de SCP-ES-003, ningún método convencional de contención es práctico. SCP-ES-003 no representa una amenaza real para la seguridad, sino para la política de secretismo de la Fundación. Por tanto, la contención de SCP-ES-003 es enteramente mediática e informativa. El edificio debe mantenerse bajo la autoridad administrativa de la ONG ficticia Baliza de Libertad, compartiendo la potestad permanentemente con el gobierno nacional de turno en Venezuela. Esta colaboración es soportada de manera vinculante por el protocolo confidencial de colaboración. Y aquí podemos ver una imagen que dice Vista Aérea del Hotel Oculto en octubre de 1956. Nótese que la barrera de contención aún cubría a SCP-ES-003-2. Más adelante veremos los componentes de este objeto, que son tres en total, si recuerdo bien. Continuemos. Debido al conocimiento público de la manifestación de la anomalía de SCP-ES-003, la tapadera mediática debe consistir de los siguientes hechos ficticios. 1. El edificio está bajo custodia y administración compartida entre el gobierno y la ONG. Debido a las implicaciones del contrato que establece dicha sociedad, la ONG posee total libertad sobre el edificio. 2. En la terraza superior del edificio se encuentra un poderoso reflector industrial, el más avanzado del hemisferio. Y 3. El reflector solo es encendido siguiendo el criterio de la ONG mostrando públicamente una posición desafiante ante el gobierno de turno a su vez los siguientes aspectos siempre deben cumplirse 1 la comunidad internacional y la sociedad venezolana deben considerar a la ong entre comillas baliza de libertad como un árbitro imparcial de gran autoridad moral e importancia histórica y 2 la manifestación de la anomalía debe considerarse como un símbolo de la idiosincrasia caraqueña y venezolana, con el objetivo de hacerla una característica inherente de su cultura y evitar indagaciones en su historia y propósito. Y eso es todo por la sección de contención, ahora veamos la descripción. SCP-ES-003 es un poderoso haz de luz que es emitido desde una compleja pieza de maquinaria de origen desconocido. Entre paréntesis, SCP-ES-003-1, comúnmente denominado por personal de la fundación como El Proyector. Cierra paréntesis. Ubicada en el sótano del edificio del Hotel Oculto, localizado a 2140 metros sobre el nivel del mar en el Pico Oculto, Oculto, en Caracas, Venezuela. En el techo del edificio se encuentra otra pieza de maquinaria de origen y funcionamiento desconocido, entre paréntesis, SCP-ES003-2, también denominado como la antorcha. Cierra paréntesis. Dicha pieza de maquinaria es la responsable de emitir la energía generada en el proyector, en forma de un poderoso haz de luz que sobrepasa la atmósfera terrestre y continúa hasta una distancia desconocida. El conjunto de las máquinas, el proyector y la antorcha, son denominados baliza de libertad, entre SCP-ES-003 es la denominación de las de luz y no del conjunto de los dos componentes. Cierra paréntesis. El público conoce la existencia del fenómeno y la ONG baliza de libertad, sin embargo desconocen su verdadera naturaleza y la existencia de el proyector y la antorcha pues según la coartada la baliza no es más que un reflector la baliza solo está en estado activo cuando en el territorio considerado oficial y legalmente como venezuela suceden hechos de gran relevancia política social y económica se han detectado fuertes interferencias con los equipos de telecomunicación de la nación estudios han ligado estas interferencias a scp es 003 se cree que el 003 1 puede interferir en las comunicaciones con el objetivo de informarse de sucesos importantes y puntos de inflexión histórica esto hace creer que scp es 003 1 es sapiente quizá por la presencia de una inteligencia artificial el haz de luz cambia en su coloración según la naturaleza de la causa de activación de la baliza, al darse un evento que afecte considerablemente la economía del país, el as es amarillo. Al darse un evento que afecte la estructura social, legal, administrativa o territorial de la nación, el as es azul. Al darse un evento catastrófico, bélico o adverso, con la consecuencia de un número considerable de bajas, el as será rojo. Y esa es la descripción Como podemos ver es un aparato gigantesco Este objeto SCP La primera vez que lo leí me gustó bastante Porque hasta ese momento no había encontrado Una cosa tan grande que fuera tan difícil de ocultar Y me parece muy interesante que hayan construido un edificio alrededor del objeto Para ocultarlo Pero luego mientras más fui avanzando y viendo otros objetos Este ya no es de mis favoritos Pero me sigue gustando mucho En fin, veamos la siguiente sección datos de recuperación en 1955 tres objetos luminosos de considerable tamaño sobrevolaron el valle de caracas con una trayectoria de sur a norte hasta posarse en un antiguo sendero colonial a los 2140 metros sobre el nivel del mar en el pico oculto oculto las condiciones climáticas adversas limitaron el número de testigos sin embargo el incidente llamó la atención de la fundación no se encontraron rastros de los tres objetos, sin embargo se encontró un dispositivo metálico hecho de una aleación desconocida y extremadamente resistente. El dispositivo consistía de un disco de 2 metros de alto y un radio de 10 metros. Del disco sobresalía un eje de 30 centímetros de circunferencia y 72.3 metros de alto, con un disco de 1 metro de alto y 2.5 metros de radio, hecho de un material translúcido y cristalino. La primera acción llevada a cabo por la fundación fue el intento de remover el objeto de su posición original para transportarlo al interior del sitio Whisky01. Sin embargo, ningún método disponible en la época fue capaz de retirar el objeto de su lugar. Estudios revelaron que el objeto emitía una leve cantidad de radiación. Estudios realizados no lograron determinar la naturaleza o fuente de la radiación. El potencial peligro radioactivo motivó un plan de contención usando un aislamiento de concreto. Sin embargo, el conocimiento público de la aparición de las luces, que fue ampliamente explotado por la prensa nacional, aunado a la previa promoción a gran escala de un complejo turístico a ser construido en la zona, conformaron un posible riesgo a la confidencialidad operativa. Se decidió que el complejo turístico sería usado como tapadera, Construyendo un edificio con un núcleo de concreto de 2 metros de diámetro que rodea al eje y que enterraría el disco base en un búnker a prueba de radiación. El disco superior sería bloqueado con concreto también. El complejo sería denominado por la fundación como sitio W01-CEA. La construcción del complejo fue eficiente y exitosa, comenzada en mayo y terminada en octubre. Sin embargo, el bloque de concreto que cubría el disco superior estalló, dejando descubierto el disco en el techo. Se mantuvo en observación y para noviembre se consideró que era segura la apertura del centro, pues los niveles de radiación no habían sido alterados y no se dio ningún otro incidente. El día de la inauguración, el disco superior del objeto emitió un brillante haz de luz amarilla. La fundación estableció la coartada de que se trataba de un reflector. Se iniciaron más estudios e investigaciones, pero no se pudo determinar el funcionamiento del objeto ni la razón de su activación. Solo se pudo determinar que la luz emitía una radiación aún más leve que el objeto. El complejo fue entregado al gobierno de turno para su administración, excepto por las instalaciones de investigación del sitio W01CEA. La Fundación destacó un grupo de agentes encubiertos e investigadores para el monitoreo del objeto. Tras dos años de exitosa contención sin incidentes, un haz de luz azul fue emitido desde el disco superior de SCP-ES-003 el 1 de enero de 1958, día en el cual se dio un movimiento militar en contra del presidente Marco Pérez Jiménez. Los siguientes días, la luz del as cambiaría su color a un brillante escarlata. Para este punto, la existencia del haz de luz cambiante era conocimiento público en la nación. Se estableció la coartada de que un grupo insurreccionista era responsable del as, manipulando el reflector del hotel, usándolo como un símbolo instigador. Para el 21 de enero, por órdenes del Consejo O5, las operaciones del sitio whiskey 01 fueron detenidas indefinidamente debido a la incontrolable inestabilidad política de la nación. Cualquier acción mal ejecutada podría poner en riesgo la operatividad de la instalación y del proyecto Wonderland. Pocos días después, el haz de luz entró en estado de inactividad repentinamente. Debido a la prolongada exposición pública del fenómeno, cualquier método de contención era inútil. La fundación puso, su... la fundación puso todos sus esfuerzos en reforzar la coartada inicial dando a conocer la ficticia ONG Baliza de Libertad cuyo objetivo sería juzgar las acciones de la Sociedad de la Nación tan pronto, como se estableció el nuevo, tan, pronto, tan pronto como se estableció el nuevo gobierno en el país la Fundación se apresuró a llevar a cabo las negociaciones con el presidente Romulo Betancourt para el cumplimiento del Tratado Confidencial de Colaboración Las negociaciones fueron exitosas A partir de esa fecha el haz de luz se manifestó numerosas veces a lo largo del siglo XX en los tres colores. El estudio del historial permitió establecer el significado de cada color. Oh, bastante información. Por último tenemos una sección de incidentes destacables. Fecha Del 1 al 25 de enero de 1958 Hechos Caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez Manifestación Rojo y azul Fecha 4 de mayo de 1962, hechos, insurrección militar contra el presidente Rómulo Betancourt, manifestación, rojo, fecha, 27 de febrero de 1989, hechos, protestas generalizadas en Caracas, manifestación, rojo, fecha, 4 de febrero de 1992, hechos, intento de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, manifestación, rojo, fecha abril de 2002 hechos paro cívico general manifestación azul fecha de febrero a abril de 2014 hechos protestas generalizadas manifestación amarillo azul y rojo y ese es todo el archivo que como les digo me resulta muy interesante el tamaño del objeto es bastante grande y por lo tanto es necesario Ocultarlo construyendo un edificio a su alrededor. En especial porque no pudieron moverlo. Y también queda el misterio de... ¿Qué está haciendo ahí? Parece que unos aliens vinieron. Colocaron el objeto. El cual está mandando señales al espacio exterior. Y por alguna razón están monitoreando a Venezuela. Realmente yo no tengo muchas especulaciones al respecto. Simplemente me parece curioso. Supongo que es alguna especie de experimento. Para observar a los humanos. Y decidieron... Observar a Venezuela en particular por algún motivo. Pero bueno, ese fue el archivo de esta noche. En la próxima fogata vamos a ver al SCP-ES-004, Rey del Árbol. Y de momento eso es todo. Si les gustó por favor den like y consideren suscribirse y compartir, que eso ayuda mucho al canal.